En Villa del Carmen, Avenida Ramiro Castillo, calle 7, aproximadamente a horas 7 de la mañana. El conductor responde al nombre de Álvaro Chambi Lizárraga con licencia de conducir 616-5211-C, eh, categoría C. El vehículo que estaba bajo su mando, bajo su, bajo su gobernación, bus color azul, marca Nissan, con placa de control número 686 EKN de Servicio Público. Eh, de este hecho resultaron heridas nueve personas que fueron trasladadas al hospital Arcoiris. Eh, se sucedió también otro accidente de tránsito el día de hoy, aproximadamente ahora 0750, en, el, en la autopista La Paz El Alto. De este hecho resultó, resultó un atropello a peatón con muerte de persona. El protagonista del. De, se trata del señor. Ezequiel Acuña, con licencia de conducir, número 788-619.